Pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, esto es ábrete. Y al momento se abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos y en el colmo del asombro decían todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos palabra de dios gloria a ti señor jesús no deja que el señor te Gracias.